Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil. Chicos, progresó este programa de sobres de jugadores clave del torneo. Así que esta vez no voy a dejar de desaprovechar la oportunidad de ir por ellos. La vez pasada, pues no fue así. Eh, compré este sobre de, de 199 pesos, en donde nos daban 4 fichas de este programa. Así que abro el sobre. Lo primero que se son las 3 fichas de peón. Y lo siguiente me tocó una ficha torre. Así que eso fue lo que obtuve. Ahí ya completo la compra. Y como podrán darse cuenta, ahí está saliendo ya el aviso de que se renuevan las actividades, las actividades diarias. Así que cuando regreso a la tienda, se si habían ido, ya no está más los sobres. Así que realicé la compra, pero no pude hacer uso de, de, de esas fichas y pues perdí la oportunidad de, de abrir esos sobres. Pero bueno, pues regresa nuevamente. Así que esta vez voy a abrir este los sobres de 1.5 millones de monedas. Tengo cerca de 9 millones y medio de monedas voy a echarme una, una ayudadita de los SBC de introducción de iconos así que voy para allá y por acá creo que había dejado ya listo el, el SBC de introducción de Henry este de acá y pues como podrán ver, pues nuevamente puros jugadores bueno, la mayoría de los jugadores son de tripulación del evento de la búsqueda del tesoro únicamente utilicé a tres jugadores eh, base oro a los cuales les tuve que subir un punto de grl a cada uno para poder llevar a la media de GRL81 que nos pide para poder reclamar este SBC. Así que vamos a darles a enviar. Confirmamos el envío de los jugadores. Y se vienen los 2.5 millones de monedas. Los 250 mil puntos de experiencia. Y los 100 mil puntos de experiencia de Henry. Así que ahora sí pues vámonos para acá a lo que es la, la tienda. Antes de abrir los, el, los sobres de 1.5 millones de monedas, este, voy a cambiar los puntos que ya, que ya tenía, los puntos anteriores que, que, que conseguí con el sobre de 199 pesos. Así que vamos a cambiar primero al punto de la torre, a ver qué me toca. Espero que no me toque el portero, la verdad espero que no sea el portero. Y se viene... Casper. Bien, que no quería que me tocara, pues sale como debe de ser. O como usualmente sucede. No está tan mal en sus stats, la verdad, pero pues me hubiera gustado haber obtenido a otro jugador Tiene 120 de estiradas, 111 de colocación, 109 de y 115 de reflejos La verdad que pues tiene muy buenas stats Pero la verdad es que si sí hubiera preferido que me hubiera tocado eh, ese disco de medio izquierdo Creo que le pudiera haber, uh, haber sacado un mayor provecho, pero pues bueno Ahora voy a abrir el primer sobre de 1.5 millones de monedas Son 10 jugadores de, de oro y un jugador élite. Y la posibilidad de que nos toque eh, un punto de estos de, del evento. Así que vamos ¿no? primero. Ahí está el punto de peón. Un jugador de hero 70 71, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76. Ojo, ah, ah, ah ojo, ojo, que se viene el primer élite. Caí un GR81. Hay altas probabilidades de que se venga un jugador este clave. Así que esperemos que sea, sea eso. Y se viene Suárez. Bueno nada más suárez de r87 no se vino un jugador hubiera sido magnífico o si sea, se hubiera un jugador este clave pero bueno vamos por el segundo sobre otro millón y medio de monedas que se va lo abrimos punto de peón que van 5 por que 70 71 72 72 72 nuevamente 73 74 75 76 Ojo, ojo, Tiago Alcántara de Gerro82 Bien, nada más. Así que, otra vez, altas probabilidades de que se venga este un jugador clave Vamos a ver qué es, quién se si viene ese oh, Bueno, bueno es. Sócrates Papastopoulos Apa apellido que tiene este jugador eh? Jugador de, de Grecia, de la Bundesliga No se vino tampoco este, eh, un jugador clave del, del torneo Pero bueno los dos primeros sobres este, han dado dos jugadores élite. Nada novedoso, la verdad. Pero pues, pudiera ser mejor. Y así que voy por el último sobre de jugadores clave del equipo. Espero que ese sea el bueno y me toque un jugador clave. Así que vamos a abrirlo. Ok, vamos a ver. Se si viene primero el punto de peón. Ya, ya son 6. Jugador GR70. 70 nuevamente. 70. 70 otra vez. 71. 72. 72. 73. 75. 77. Ok, el último se viene. Andrea Herrera. Un jugador élite de gr 81 Bueno, con pues ni modo, no, no. Tampoco tocó la suerte de que tocara un jugador clave. Así que pues ahora vamos a hacer uso de esos 6 puntos este, peones. Vamos a irnos por el sobre que nos pide. Bueno no recuerdo. Creo que son 5. Ajá, 5 este, el sobre caballo. En donde podemos tener un, un jugador clave de GR88 o más. En este sobre está pues está Cutiño, está Lozano, Ochoa, Chercher, que son los jugadores este, pues, de mayor GRL. Eh, creo que ese Cutiño sería lo ideal, aunque la verdad pues Chupi Lozano no estaría nada mal que me tocara, el de medio izquierda. Lo podría usar en mi alienación. Pero pues vamos a ver a ver cómo ando de suerte. Sería entre Cutiño o Chupi Lozano. Ya bien fuera los demás, la verdad no, no me, no me interesan No no los usaría en mi, en mi alineación vamos a ver a ver qué es lo que me toca se viene se viene cutiño bien Felipe cutiño r92 el de mayor grl no está nada mal vamos a ver sus stats, tiene 110 de ritmo 96 en tiro 103 en pases 112 en agilidad tiene 120 de aceleración 114 en control de balón 116 en regate finalización muy poco 87 potencia en tiro 95 pues está más o menos, lo tengo en, en, en más 4 de, de refuerzo de habilidad no está tan mal sus stats no uso MC, así que lo más probable es que lo vaya a usar para una subida de rango pero pues ahí está, cutiño de GR92 pues eso fue, ahí fue todo, ya no tengo más puntos, me, me quedó un punto de peón pero pues no, no lo puedo usar hubiera sido genial que me hubiera tocado un, un punto de, de afil o, este, o de rey pero pues bueno, no, no fue así y pues ya que ando ya que ando aquí abriendo sobres voy a abrir este mi sobre gratis de, de jugador de, de tripulación que la verdad es que no le he abierto eh, no tengo muchas expectativas que me salga un jugador eh, maestro porque hasta el momento no me ha sido ningún jugador maestro que vamos a ver si me toca se viene Shepard bueno Shepard, Carl Shepard de Islandia este ya me ha tocado varias veces así que no es nada novedoso y ahora vamos acá a acá lo que es el evento, para que vean, quiero mostrarles cuántos doblones llevo hasta este momento llevo eh, 5.510 doblones, es lo, que, es lo que he logrado juntar eh, durante todos estos días 5.510 y pues al momento que estoy grabando este video, eh, quedan 8, 8, 8 días, perdón estoy en el segundo turno del día de hoy, eh, lo estoy grabando este video el día eh, viernes 24 Así que pues nos quedarían, bueno, me quedarían este, todavía 7 días y un turno de, del día de hoy. Eh, pues mi meta es llegar a juntar unos 7500 doblones para con ello este, lograr conseguir a 6 de los 7 jugadores este, maestros capitanes. Espero este, lo pueda llegar a conseguir. Ya en el próximo video este, les diré cómo es de cómo conseguir a estos 6 capitanes maestros. Desgraciadamente no me va a ser posible llegar a Sterling. Ya que según mis cuentas, para nosotros que somos jugadores este, free to play, eh, únicamente va a ser posible conseguir a 6 de esos 7 capitanes. Así que me quedaré sin Sterling y pues desgraciadamente también me quedaré sin Ronaldo Icono Prime. Pero bueno, eso ya será en el próximo video chicos. Hasta aquí este video, si les gustó por favor suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.